Estamos en la terminal de ómnibus de la, de la ciudad de Mendoza donde como ven está repleto de colectivos que salen, que llegan porque claro, se viene el fin de semana largo, feriado, luego un día no laborable y se viene sábado y domingo. Entonces muchos mendocinos optan por hacer viajecitos acá dentro del país y otros están llegando porque Mendoza es también una de las elegidas. Vamos a preguntarle, ¿tiene mucho trabajo? Por ahora estamos tranqui, pero es sí, tranqui. se va a mover bastante. Se va... ¿Para este fin de semana full? Sí, este fin de semana está todo full, muchos coches van a salir a todos lados. ¿Completo el coche? Acá no, pero sí se completa en San Rafael y Alvear. ¿Y a dónde van? Punta Alta, Bahía Blanca. Qué lindo, muy bien. Y lo lo disfruta, me imagino. Sí, esperemos que se habilite. con placer? Sí, tranqui, por lo menos, acostumbrado. Gracias. Bueno, vamos a preguntarle acá a la señora. La señora va rápido acá. ¿La ¿Señora se va de viaje? Sí, va um, La Pampa. ¿Se va de vacaciones, a tomarse una No, vía? no, vivo allá. Ah, vive allá. Estuvo visitando Mendoza. Sí, vino a visitar Mendoza, muy sí. Bueno, ahora para eh, la fiesta de la Vendimia. Bueno, ves? vuelve de nuevo. ¿Y cómo la encontró a Mendoza? Ay, hermoso. Hermoso, hermoso. Muy lindo. Sí, muy ¿Familiares? Bien. Sí, tengo. mi hijo vive aquí. Claro, se sí, sí. va y viene. Ahora la Vendimia imperdible. Sí. Muy bien, muy Gracias. Señora, ¿para dónde se van? Hola. Hola. Eh, nos vamos para Bahía Blanca. ¿Usted también? Sí, con ella, vamos juntas. ¿Juntas son amigas? ¿Vamos a salir en el Canal 7? Sí, estamos en vivo. ¡Ay, qué lindo! Sí, vamos a pasear por el feriado largo. Ah, ¡Qué bueno! ¿Y en las dos? Sí, vamos a visitar a otra hermana. Muy bien, son hermana. hermanas. Sí. Qué lindo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. en el fin de semana largo. Gracias. Bueno, así como decidieron las hermanas irse a visitar a otra hermana, aprovechan también otros a hacer turismo. Pero Vamos claro. a ver por acá. Silvia. Hacer tu... ¿Qué es turismo también? Sí. Estaba intrigada sí, Juli... si Gisela y las chicas viajaban solas. Sí, parece que sí, van solas. Se Les ah, voy a preguntar. Sí bajito, ¿Chicas van solas? <risa> sí, sí, viajamos solas. Van solas, sí, sí, van sí. solas. y sí. se cuentan con una familia. Ah, ahí está, visitar familia. Toda la familia. Para visitar a la me hermana, Me quería ir con claro. ella, Silvia. Bueno, vos te querías ir para allá, me imagino. Hola, ¿se van de vacaciones? ¿Para acá? ¿Se van de vacaciones? No, estoy volviendo a mi ciudad. Vine de vacaciones acá, a Mendoza. ¿Ah, Mendoza? De Bahía Blanca. ¿Qué te pareció Mendoza? Hermoso, realmente hermoso. ¿Quién viniste? Es solo. Tengo una, una conocida y la bueno, la vine a visitar y demás. ¿Te recorrer algún lugar en especial? Fui a algunas a potrerillos y algunas bodegas de vino. Muchas gracias. No, de nada. Bien, algunos que llegan, otros que van, como decíamos. Hola, ¿para dónde te vas? A Santa Rosa. eso de Santa Rosa? No, trabajo allá. Ah, bien, muchas gracias. De nada. ¿Semana larga y quiere descansar? No, me voy al descanso. Ah, trabajar ahora. Termina el descanso. Termina el descanso, muy bien. Claro. Es así. A ver, uh -huh. por acá vamos a buscar por la cara te alguien que venga que... con el matecito Los que se... vuelven, viste. Claro. Los que no a tienen ver, que, que volver que a la realidad. Ahí la señora con la almohada. ¿Dónde está la almohada está? o no? ¿Cómo estás? Vamos a Montermoso, a Bahía Blanca. ¿Con ¿Quién vas? Voy solo. Tengo actividades familiares. Ah, qué bueno pasar el fin de semana largo. Fin de semana largo. Relajarse. Un poquito del trabajo. Un lugar. Sí, sí. Pinta muy lindo. Así para que... Silvia? Parado. Con todo, el mate, el bolsito. El mate, el bolsito, todo lo que necesitamos. ¿Tenés pinta de qué me decís, Juli? De surfer, digo, de, de surfista, como onda australiano. Ah, que tenés pinta de surfista. <risa> oh, sí, de intento. Pero no lo es, es mendocino. <risa> así es, así es. Muchas gracias, bueno, que te tenés... habían. a ustedes, gracias. Me encanta, lindo, claro, tiene cada suerte. uno le ay, qué lindo, le, le gusta, pasa que este fin de semana está justo para aprovecharlo, claro. Jueves, viernes, sábado, Mirá domingo, cuánta todo. gente, está lleno, lleno, lleno. Sí, está divino. Hola, ¿a dónde se van, chicas? A San Luis. Sí. Estamos en vivo ¿Qué tenés, familiares? Sí, vivo ahí. Vine ah, por un San... congreso. Sí, vine por un congreso acá a Mendoza y me voy a San Luis. Visitando nuestra provincia. Visitando Mendoza. ¿Quién viniste? Eh, sola. Vine, mi hermana vive acá. Sí, claro, sí, gracias, gracias, por por parte. gracias Viene, claro, a un congreso. Un congreso. total. ¿Se van de algún lado a descansar? Sí, nos vamos a Rosario. A Rosario? Mm. Qué lindo. ¿Quién te va? Para con vos. mi hija, sí. Somos allá. Yo soy de allá, así que voy a. Pero ¿Vivís acá? Sí, vivo acá. Hasta... Y ahora aprovechás estos días? Aprovecho a visitar a la familia. Claro. ¿Te quedan los cuatro días allá? Sí, hasta el lunes. ¿Con quién vas? ¿Con, quién vas? ¿Con mi hija? Las dos solitas. Las dos solitas. Qué lindo, sí. ¿Y el señor y usted? ¿Dónde va? Ya lo no, no, huyó. Señor, ¿por ¿Huyó? acá el que estaba con la chica? Viajar? A Rosario. A ver va, a, a, va, a mi hijo. ¿Va a aprovechar estos días? Exactamente. Y vacacionar, por Vacacionar, exactamente. ¿Algún lugar en especial? No, Rosario, la ciudad. ¿Le gusta la ciudad? Me encanta. Un poquito de calor va a ser, pero. Sí, heavy sí. Va a estar. Muy heavy. Bueno, que claro, que encima la ola de calor Igualmente en todo el país. Hecha. Claro, en parte. Sí, va a ser terrible. Hoy Santiago de del Estero. Lo lindo que. Sí. Hoy Santiago del Estero decía 43 no, sí grados, eh, ca casi 44 grados. de Literal, ¿no? Literal, y más no sumarle la sensación térmica. No, claro, ni hablar, ni hablar. Sí. Bueno, bueno, y las sí. calles de la ciudad de Mendoza ardían hoy, y ahora acá en la terminal no les puedo contar imagino, el calor sí. que hace. Pero bueno, le queríamos mostrar, están todas las plataformas ocupadas, algunos que como ven, llegan otros que se van para aprovechar este fin de semana XL, que va a contar con cientos de efectivos policiales en distintos operativos, no solamente en las calles, en los ingresos a la ciudad de Mendoza, sino también en los operativos, de operativos habrá especiales, digo, en los espejos de agua como Potrerillo, El Carrizal, y la rutas sobre todas las cosas con controles de alcoholemia, puestos fijos y móviles de manera permanente según un informante así que hay que portarse bien para pasar un buen fin de semana oh.